Okay, the Mexican community of Fedora is presenting our findings or lessons learned about how we do for um, rebuild the community, making it bigger, making it healthy, um, a happy community, and very very active so we want to share share this with all the community fedora community and maybe get some feedback for make this better you know so um i'm uh, alberto rodriguez um we have also uh, alex callejas un friend Robledo, is, we are waiting a friend, so, yes, um, maybe we can start with some numbers and other things until a friend uh, logging in, so, okay. Now in Spanish, please. Ah, eh, esto presentamos a a, queremos presentar una charla sobre las cosas que hemos logrado en la comunidad mexicana de Fedora. Eh, tenemos mm, muchas cosas que compartirles, eh, cómo ha sido el camino desde que éramos gente que contribuía individualmente, eh, de forma separada, conociéndonos poco entre nosotros, a cómo estamos construyendo una comunidad eh, mucho más activa, más saludable. Y que tiene mucha mucha actividad. Entonces, nosotros somos Alberto Rodríguez. Su fase es Ninja, Su Twitter ahí lo pueden ver en pantalla. Yo soy Alex Callejas. Mi fase es StarCax 017. Y ahí también tiene mi Twitter. Estamos esperando a Efren Robledo, señor Kraken. Porque curiosamente siempre tiene problemas con el pero en lo que él ingresa, podemos empezar con eh, algunos números que quiere compartirnos Beto. Entonces, eh, tú me vas diciendo Beto, yo manejo la, la presentación. Ok, perfecto. Entonces, comenzamos. Ok. Um, eh, en español. Eh, ¿Ambas? Ambas. Um, bueno, creo que se ¿Sí, lo puedo sí. decir mejor en español. Sí, sí, lo en español. Eh, mi ok. Eh, tenemos eh, a veces nos enfocamos muchas veces en las cosas que no nos han salido mal, como eh, como que ya no tenemos tantas juntas, como por ejemplo en, en Latinoamérica, que no este, hemos conseguido, digamos, a veces SWAC tiempo, cosas parecidas. Pero creo que eh, es parte de, de nosotros buscar la manera de, de, de salir adelante con nuestra, de nuestros problemas y aprender de, de las cosas que hemos logrado y de las cosas que nos enseñan, pues esos problemas que hemos superado. Siguiente. Eh, siguiente. Eh, tenemos un pequeño mapa que habla sobre la comunidad de Fedora de forma global. Tenemos a la gente que contribuye activamente en el proyecto. Eh, más o menos en México tenemos 45 personas, 45 people contribute, contributing actively in Fedora. Eh, es un número eh, en parte reducido. Creo que podemos decir que no nos conocemos todos eh, entre nosotros, pero hemos empezado a tender lazos en, en nuestra comunidad. Entonces... Este, hay lugares remarcables por, Como por ejemplo India Que tiene una buena cantidad de gente Que contribuye activamente a Fedora eh, Tenemos algunas partes Como Alemania y República Checa Que también hacen bastante trabajo Y tenemos gente En Estados Unidos Que pues suele ser la, la mayoría En algunas de nuestras Revisiones de, de números ¿no? Siguiente Ah, ok. Tenemos 45 oh, colaboradores activos al proyecto Fedora. Eh, principalmente son embajadores, empaquetadores y, este, y advocates, eh, representantes. Estos últimos tenemos cuatro y es casi, eh, eh, es un muy buen número. Eh, pensando en que hay como alrededor de... 20, 25 eh, representantes advocates en el mundo. Eh, la comunidad de usuarios es bastante amplia. Tenemos en nuestro Metup alrededor de 623 miembros. Y en Telegram, que se ha convertido en nuestro principal medio de, de comunicación, tenemos 241 miembros. Solamente para tener una perspectiva, pues Brasil tiene más de 1,000... ...200 miembros me parece al momento y la comunidad de Latam tiene alrededor de 232. Estamos más o menos cercanos de, de Latam, pero alejados de, de la comunidad brasileña. Este es un poquito de nuestra actividad ya en, en números. Tenemos una buena cantidad de eventos en general... Por ejemplo, en 2018, pues los Metops los implementamos a partir de 2019, entonces no hay nada, pero en 2019 y 2020 ya tenemos una buena cantidad de, de ellos. Eh, FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, es uno de los eventos más grandes a nivel Latinoamérica, se hace en distintos países al mismo tiempo, y por mucho tiempo para la comunidad latinoamericana era el evento principal del año. Eh, tenemos en 2018 tuvimos cuatro 2019 cuatro y este y el, el 2020 por cuestiones de, de COVID, pues no pudimos tener uno solo, pero eh, ya habíamos planeado ir a, a tal vez cinco es, este año, pero bueno se cancelaron desde 2018 tenemos eh, ...el Fedora Women's Day. Hemos tratado de que vaya mejorando año con año... ...y esperemos participar también este año con, con, con muchos ponentes. Y, es, y si es virtual, pues alcanzar un evento que nos lleve a toda Latinoamérica... ...hacer un evento en conjunto. Y pues en 2019 tuvimos otros eventos como ir a conferencias, como el COS... ...y entrevistas en, en medios de comunicación... Y más. Siguiente, por favor. Eh, ¿cómo, cómo, desde dónde llegamos o iniciamos con esto, pues, originalmente teníamos una comunidad muy, muy, este... Eh, eh, una comunidad muy, muy eh, a, a separada, originalmente teníamos alrededor de cinco o seis embajadores en el país con actividades que pues no se juntaban, eran esfuerzos individuales para generar este soluciones hacia hacia el proyecto, entonces pues no este, no, no, no alcanzaban un gran impulso como lo tenemos ahora. Eh, buscando un poquito con en las... Imágenes que tenemos en los repositorios y blogs antiguos. Encontré esta imagen de 2013 de un evento que se realizó ya con, con, con Efren en, eh, para la instalación de Fedora 19. Entonces, pues, ¿ya se escucha Efren? Hola, hola. Ah, ahora ya te escucha. Perfecto, entonces pasamos con Efren. Hola, yo, yo voy moviendo las presentaciones. Uh -huh. eh, es okay. en, español, en español, lento, para la gente que habla inglés. Entiendo. Ok. Pues, hola. Hola, eh, hola eh, buenas tardes. Eh, eh, mi nombre es Ren. Y, pues, pues, bueno, soy uno de los embajadores de la última generación del proyecto Fedora aquí en México. O sea, somos los que llevamos ahorita el proyecto Fedora México, junto con mis compañeros Alberto, al Alex. Eh, pues hemos estado dándole un fortalecimiento a esta comunidad, ¿no? Acá en México. Eh, principalmente todo esto empezó con, con curiosidad de mi parte. Realmente la idea era primero este, pues traer Fedora a México. Había comunidades de otras distribuciones, pero. Pero una comunidad, bueno, yo soy de la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México y en Ciudad de México pues no existía ninguna comunidad enfocada a enseñarle a otras personas a utilizar el sistema operativo Fedora. Eh, la, la principal idea era buscar espacios donde nos dejaran enseñar este, pues, a los interesados. Al principio fue muy difícil, fue muy difícil encontrar esos espacios. A mucha gente pues no conocían el sistema, creían que les queríamos vender algo... Este, en realidad no entendían el concepto de software libre. Uh -huh. Y bueno, eh, dentro de todo esto, pues seguramente ya se los comentaron, pero yo soy uno de los usuarios que más tiempo ha, este, ha sobrevivido a, a este gran cambio, a este gran cambio este, de estos últimos años. Eh, yo llevo seis años en el proyecto Fedora, y en el proyecto Fedora pues hacemos un poco de todo, un poco de todo. Miren, principalmente yo me volví embajador al viajar al este al FoodCon en Managua. Realmente fue, literalmente fue tomar mi mochila, mi laptop, un pan de cables, conseguir mi pasaporte. En menos de 15 días nos organizamos con otro amigo que, que pues, este, me daba mucho, este, lo recuerdo con, con, con alegría porque él fue loco que me invitó a, a ir a, este, a Nicaragua y, y conocerlos a ustedes. Muchos de los que veo en el chat, pues, los conocí ahí. Fue muy, muy divertido. La verdad es que nunca, había, nunca me había acercado a la comunidad de esa manera. Y, pues, más que nada es un aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es, este, es, primero, debes de romper todos tus paradigmas. O sea, si tienes paradigmas o tienes ideas, pues, sé consciente de que cuando entras a un proyecto internacional como es el Fedora Project, lo primero con lo que te vas a topar, o lo primero que vas a encontrar, es que todos somos diferentes. O sea, realmente todos hacen, hacen diferente su trabajo y nos muestran ideas de cómo podemos ir mejorando con nuestra comunidad. Por eso es que yo no dejé, de hacer, no dejé de dar charlas durante estos últimos seis años. Y ahora me alegra mucho porque veo que ahora le estamos dando más seriedad. Hay compañeros que están mucho más involucrados que yo con el proyecto Fedora, como este Alberto. Alex nos ayuda muchísimo con la parte de la organización. Y hablando del viaje en Nicaragua, realmente ahí conocí a gente este, impresionante. Digo, no, no, los, no recuerdo todos los nombres, pero voy a tratar de mencionar a la gente que, veo que anda por aquí. Uh, de Brasil, Itamar. Itamar está por aquí. Alejandro Pérez, oh, un gusto que esté por acá. Este, Valentín Basel eh, Echeve Master, que fue mi maestro, para, por, él, por él es que estoy, me, me interesé mucho por lo que son los entornos como I3. Como I3, este, Rino Roldán, que me enseñó algo sobre contenedores y configuración de terminales. Este, no sé, son muchas personas. Son muchas personas que, que, de cierta manera, me enseñaron a no rendirme a la hora de utilizar un sistema operativo como Fedora. Eh, realmente lo primero que aprendí fue échalo a perder, aprende a repararlo y enséñale a otros es la única manera en que, usted, en que yo, puedo, yo puedo decir que uno puede aprender hay un dicho por acá que dice que el que enseña aprende dos veces así que, pues bueno, es lo que tratamos de replicar de lo que aprendimos la verdad fue una cosa impresionante yo nunca había sentido un recibimiento así de cálido con gente de otros países o sea, la, los estereotipos que todo el, todo el mundo tiene de que de que la gente este, no acepta a personas de otros lados, eso es una mentira. La verdad, el software libre une a la gente. Pues, bueno, eh, dentro de todo esto que hacemos con el proyecto Fedora, algo que es fundamental, eh, lo que vendría siendo este, Latinoamérica y México, es este, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. En el Festival Latinoamericano de Instalación de, Libre, de Software Libre, tratamos de mostrarle a la gente las ventajas y las virtudes de tener instalado dentro de nuestros computadores Fedora. Eh, desde pequeños Instalfest hasta charlas poco formales, donde tratamos de, de encontrar esa, a esas personas que, que tienen mucha intención de, este, de utilizar el sistema, pero no saben por dónde empezar y tienen problemas muy, muy técnicos, ¿no? Esta parte donde, donde tiene que compartir el espacio en una laptop con otro sistema operativo, pues es donde tratamos de darles la mentoría y, y llevarlos, acompañarlos. Este, este, este esfuerzo no sirve si nosotros no, este, no acompañamos a los usuarios en el proceso de, de utilizar un, un aplicativo de software libre. No solamente digas Fedora, hay otros aplicativos de muy, con mucha calidad que, pues como ustedes lo saben, son multiplataformas. En el, lo que nos gusta mucho de Fedora es que muchos de esos aplicativos están muy bien pulidos y muy bien portados en el sistema operativo. Y dentro del mismo sistema operativo tenemos varias funcionalidades que le agradan a la gente. O sea, a mí, para mí era muy interesante enseñarle a la gente entregándoles un DVD con, con, con Fedora en su versión, en su spin de, este, de diseño. O sea, para la gente era súper interesante tener un disco donde tenían herramientas de diseño que podían utilizar a. Este, sin tener que alterar su hardware eso era lo que más le llamaba la atención a la gente hoy en día es un poco diferente hoy en día hay que, este, hay que tomarlo de manera diferente porque hoy en día hay, tenemos más usuarios de diferentes edades ahora sí ya el, el quorum ha cambiado muchísimo y veo que mucha gente se está acercando a sistemas operativos de este tipo por cuestiones de seguridad eh, dentro de, de mi experiencia en los eventos de software libre dentro de universidades, dentro de, este, de empresas privadas, dentro de, este, de instituciones, es que la gente comúnmente no pregunta a la hora de las ponencias. O sea, a la hora de las charlas, no. Siempre se esperan al final para hacer un, algún comentario específico donde nosotros aprendemos cuál es el área de oportunidad para los sistemas operativos de código abierto. A veces se, se comentan este, algunos temas muy, muy técnicos que con el tiempo se, van, se, han, ido, este, se han ido quedando con nosotros ese tipo de cosas son las que nos, este, nos ayudan muchísimo a darle, a darle ese peso a la comunidad acá en México. Aquí en México no, no mucha gente conoce el software libre, no mucha gente participaba. A partir de la iniciativa de tener un grupo en México, otras comunidades no, no, se, han, se han contactado con nosotros. ¿Al, este, ¿Hasta este punto tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran pues, preguntarnos? Si quieres, las preguntas las dejamos para el final. Ah, ok, ok. Entonces, este, pues, te cedo los micrófonos, Alex. Bueno, entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? Realmente eh, tenemos que hacer una, una retrospectiva, un poco eh, como continuando la, la historia que estaba contando el señor Kraken. En, en 2018, el panorama de México era... Eh, muchos grupos de tecnología haciendo reuniones, eh, grupos de gente de Docker, de Python, de ROS, de OpenStack, incluso eh, Elixir, eh, las chicas de P-Ladies, eh, los Linuxeros en otras partes de la, de, de la República, eh, DevOps en México, e incluso una comunidad muy grande que es eh, Cisarmi ubicada originalmente en Argentina, ahora tiene también su base en México. Entonces fue cuando nosotros nos preguntamos, ¿y nosotros? ¿Dónde estamos nosotros, ¿no? como, como usuarios de Fedora? Lo hicimos básicamente en tres pasos. El primer paso fue armar un grupo muy fuerte en Telegram, buscamos a los expertos locales, nosotros sabemos que cada quien en su, en su comunidad sabe que en, en, en sus regiones eh, locales hay gente que tiene muchísimo conocimiento sobre todo muchísimas ganas de compartir entonces los invitamos a ellos empezamos a tener un grupo de TV muy fuerte técnicamente y empezamos a organizar reuniones sobre todo basados en el respeto esta esta gente que tiene muchísimos conocimientos un respeto y ellos nos daban un respeto increíble lo que nos llevó a organizar eh, nuestro primer, nuestra primera reunión en, en febrero de 2019. Creamos nosotros un grupo de Meetup, de eh, Fedora México, el cual eh, cuenta con un repositorio de todas las presentaciones que hemos hecho. Eh, eh, ahí pueden ver es la dirección de ese repositorio. Eh, la primera reunión tuvimos 47 personas que atendieron, eh, que se registraron. Y bueno, ahí nosotros acordamos hacer una reunión mensual y hacer un consenso en el mismo grupo de, de Telegram para las presentaciones. Siempre estamos preguntando qué es lo que quieren ver, qué es lo que quisieran ver y que alguien se anime a, a darnos una práctica técnica. Eh, buscamos siempre los mejores speakers, los temas de, de interés en general para que todos estemos eh, conforme y a gusto con lo que estamos enseñando y lo que queremos aprender eh, Una tercera parte, como un tercer paso, perdón, como, como bien lo decía eh, tanto Beto como el señor Kraken, es la participación en eh, eventos comunitarios pero ya identificados como el grupo de Fedora en México, generamos nuestros propios eventos, tuvimos nuestra Release Party de Fedora 30 eh, hicimos un Fedora Women's Day en UNAM, que es la Universidad más importante de México, y además participamos en eventos comunitarios a nivel nacional. Nos invitaron al COS, que es el, la reunión anual de contribuidores de software libre, además del de que ya mencionaba eh, Efren, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Hicimos eh, nuestra Release Party, de las oficinas de Red Hat México en mayo fue un evento muy interesante donde además tuvimos de, de partir y tuvimos una charla muy muy interesante y además de eso también eh, participamos en este en esta cumbre de contribuidores de open Source, que no fue en la ciudad de México sino fue en Guadalajara entonces fue un evento bastante interesante representando siempre a Proyecto Fedora y algo de lo que también nos orgullece mucho es haber organizado un Fedora Gómez Day en la Ciudad de México, en una de las, más bien en la universidad más importante de este país que es la Universidad Nacional Autónoma de México. En octubre tuvimos la presencia de, de muchas chicas que son localmente muy conocidas en el ámbito tecnológico por tener muchísimo conocimiento y estuve muy, muy contentas de participar. Además, también contamos con la grandiosa presentación de, de Táctica de María Leandro, nos compartió desde Venezuela eh, muchas eh, muchas cosas para las chicas de la, de la universidad. Y también tuvimos una plática desde Alemania, donde nos habló eh, Susi acerca de, de inteligencia artificial y lo que está haciendo ella por allá. Entonces logramos convocar a todas estas eh, chicas y la verdad es que fue un evento muy, muy bueno para nuestra comunidad. Entonces, eh, nosotros hemos organizado hasta el momento 18 reuniones, las hacemos una al mes. Y bueno, eh, lo que decimos es eh, simplemente hay que insistir, insistir, insistir, no rendirse, porque todavía tenemos mucho mucho que hacer y mucho que aprender. Beto. Eh, ¿No te escuchas, Beto? Ya. Ya. Creo que, que siempre hay una manera de hacer mejor las cosas y no es que estuviéramos siendo las mal ya en este momento, sino que sencillamente... Es propenso a, a mejorar eh, Tenemos algunas ideas Para hacerlo mejor eh, Lo siguiente Es construir puentes Entre el resto de las comunidades Que integran El, el universo de Comunidades tecnológicas en México Como por ejemplo P Ladies, eh, Rust, Y tener más participación Con las universidades mexicanas eh, el poder estar en la UAM En la UNAM Que son dos de las Que son las más grandes universidades Públicas mexicanas eh, Nos Además, abre paso para Politécnico, ¿no? Ahí creo que no hemos estado No, eso también es un, es un Vamos a tener que estar y ya tendríamos los tres sí. Bueno, no eso sería genial disculpen este... Entonces, este, la idea es construir más puentes. ¿Cómo hacer esto? Pues muy sencillo. Eh, creo que todos podemos compartir algo con otras comunidades, como por ejemplo, podríamos llevar alguna pl plática a P-Ladies o, o a la comunidad de Python en México. Eh, entonces, pues, eh, esto ayudaría a que después pudieran conseguir... Eh, pudiéramos conseguir speakers, eh, eh, gente que colabore con una plática para nuestra comunidad y la idea es que nos vayamos conociendo entre todos para mejorar la, la comunicación entre comunidades. Aquí. Algo que tenemos planeado hacer es eh, mejorar la las habilidades de la gente que tenemos en, en nuestra comunidad en la parte de hacer empaquetamiento. Eh, principalmente queremos dar un taller o varios talleres que impliquen este, enseñar cómo empaquetar para Fedora y el siguiente paso es implementar un programa de adopción de paquetes, es decir, vamos a tomar... Eh, Paquetes de, de alto impacto o programas de alto impacto que ayuden a la distribución, a, a retener más usuarios, porque algunas de las quejas es que no siempre tenemos un, un repositorio tan grande, pero yo creo que lo podemos hacer si empezamos a mantener y a mantener más, pa, más paquetes como, como comunidad. Y la idea de que sea con mantenimiento es que no recae en un solo individuo de la comunidad. Eh, la tarea de hacer el empaquetado, sino que recae en varios y entre todos nos ayudamos. ¿Qué viene? Lo siguiente es apoyar a la, al proyecto Fedora con las actividades que se suelen organizar comúnmente, como por ejemplo los días de prueba, test days, de tal manera que tengamos una base de prueba sólida en, el, en la comunidad mexicana, de así nosotros podemos contribuir con más pruebas... ...y el equipo de CUA puede este, tener mejores resultados. Lo siguiente es realizar este, juegos o sprints para hacer traducción. Hay documentación que no ha sido portada completamente al español latinoamericano... ...entonces podríamos tomar, por ejemplo, más temprano la... La fedora docs la documentación de fedora estaba traducida al español al 95% podríamos decidir tomarlo al 97 y si nos queda tiempo llevarlo al 100% de traducción en alguno de estos sprints y hay más documentación y más cosas que podemos traducir entonces podríamos generar varias sesiones de este tipo okay. Y, pues, sí, realmente tenemos mucho que hacer. No conocemos cuál es la fórmula correcta para convertir a nuestra eh, gran base de usuarios de Fedora a gente que contribuye en Fedora. Pero estamos tratando de o buscando la manera de hacerlo y no nos vamos a detener hasta que encontramos alguna manera de, de lograr justamente esta, este cambio, ¿no? Aumentar la cantidad de gente que contribuye en Fedora a partir de nuestras comunidades locales. Haciendo más, más, más grande eh, nuestro el proyecto local como el proyecto global. Y no sé si tienen preguntas, las pueden hacer en inglés o ponerlas en el chat. If you want some question, please put in the chat. We have a few minutes ya yeah, like a ten minutes if you want to tell about something or some doubt or question or comment algo que quieras añadir Efren bueno, bueno como, como mencionaba, mencionaba Alberto, Alberto este pues, pues digo, digo sé que es un, un nuevo proceso, proceso el que llevábamos pero, Pero con como anterioridad, anterioridad ya no se pasa al Politécnico. O sea, yo o sea, ya he estado en Scott, escondo a Charlotte, charlas Este. Parece sobre que te floreador. escuchas doble. doble. ¿Doble? Ah, caray. Ah, bueno, me ah, bueno, voy a mutear. A ver, ahora. <risa> bueno, <risa> bueno, es. es, es les comentaba, Les comentaba que, que ya nos hemos acercado, nos hemos acercado al distrito político internacional por la cuestión que decía que Alberto. Alberto. O sea, yo sí, ya yo he llevado a para las en el distrito político internacional. Creo que deberíamos, deberíamos de retomar esas áreas. áreas. O sea, hay o sea, mucha, hay mucha gente, gente que está, está en el, el, en el, en el, en el, el área, área de informática que le interesaría mucho la parte de aprender a utilizar la herramienta como motor para diferentes actividades. Sí, acercarnos más a las escuelas. Eh, no nada más a la UNAM, a la UAM, al Instituto Politécnico Nacional, tal vez a, a incluso a escuelas más pequeñas, el Instituto Tecnológico de, de Toluca, tenemos una invitación por ahí, el, el Instituto Tecnológico del Estado de México. Eh, e incluso también tenemos ahí la propuesta que se ha quedado en pausa debido a toda esta cuestión de la pandemia de extendernos a otra ciudad. Eh, nosotros hemos estado en charlas con gente de Monterrey que quiere extender la Comunidad de Fedora México porque hasta ahorita, hasta el momento, la Comunidad de Fedora México es la Comunidad de Fedora Ciudad de México. Pero nuestra intención no es ser solamente locales, sino tratar de, de aparcar todo el país, tal vez eh, hacerlo a nivel nacional. Eh, tenemos eh, dos integrantes muy importantes de nuestro grupo, como Luis Iván Chavero, al cual está ahorita acompañándonos en la sesión, y Alex Acosta, eh, los dos son de Chihuahua, también son del norte, y bueno, a través de ellos también estamos viendo la posibilidad de, de apoyar al, a la creación de este nuevo grupo, eh, o bueno, esta extensión del grupo de Fedora México en Monterrey, eh, lo cual esperamos que se dé en los próximos meses o empezando el siguiente año para poder tener y captar más gente que quiera colaborar con el proyecto y continuar con todos estos actividades que hemos estado haciendo y que tratamos de que cada día sea mejor. Ah. Thanks Justin. We really appreciate that. <risa> ok. Por okay. Sure. <risa> okay. ok. ¿Algo más que quieran agregar? Tenemos todavía algunos minutos. Bueno, pues aquí tienen eh, nuestros contactos. Eh, si tienen alguna duda, si quieren acercarnos También tienen eh, la liga Hacia el repositorio Donde están todas las presentaciones Y los videos de todas las presentaciones De los meetups que se han hecho Además del de material Los slides eh, Y el enlace hacia el grupo De Telegram Cualquier duda Cualquier comentario también siempre nos encuentran por ahí O de forma directa en Twitter eh, Nuestros Fars también están ahí en esta, en este slide. Algo con lo que quieras cerrar, Bepa Pues, darles las gracias a todos. La verdad es que eh, eh, nos hemos estado juntando eh, en este camino por, o. que ya habían empezado a, a. caminar gente como. como por ejemplo, este. Alex Acosta. Eh, es muy, muy, muy conocido en la comunidad de Fedora, está el señor Kraken. Eh, empezarnos a juntar y empezar a trabajar juntos y no dividir esfuerzos, sino juntarlos. estoy. Muy contento, estamos muy agradecidos con, con la comunidad que, que se está formando. Es una comunidad muy saludable, que tiene muchas dudas, que le gusta ayudar, que le gusta compartir conocimiento y queremos eso que eso se replique en, en muchísimas comunidades locales a, la, a lo largo del mundo. Señor Gracias. Gracias. Ok, claro. es mi parte. Ok. okay. Este, este, de mi de parte, parte, pues, agradecer a todos, a todos los amigos que, que han logrado, logrado hacer, este, hacer este, cumplir, cumplir con este, este, con este, con gran, este gran esfuerzo. esfuerzo. Digo, digo, está, está Alex, Beto, este, este, a mis maestros, Tamar, este, este HB Master, este, Master Lomurdo, por, por ahí veo a un amigo que, <ríe> que <ríe> algún día espero volver a, a, a ver, a, ver a, a Alex Pérez, Alejandro Pérez, Muchas, Muchas gracias, gracias por, por, la, por la ayuda, la ayuda cuando, cuando estuvimos, estuvimos en Aragua. Y, pues y pues seguir, seguir con esto, esto, o sea la, la, idea la idea es darle continuidad, continuidad hasta, hasta que alguien más nos reemplace y siga con esto. Con esto. Igual, Igual si, hay si hay gente interesada, interesada ¿tenemos, ¿tenemos el grupo? El grupo? ¿Tenemos, Tenemos el, el grupo y, este, y pues los invitamos. Los invitamos más, más que nada ahí podemos este, charlar de diferentes, diferentes temas. Algunas veces es de decirles que los temas son muy técnicos. Tenemos mucha gente que está ayudando a otros a a resolver problemas, y es, y es donde, se donde se pone muy interesante, muy interesante el, el, el grupo, grupo. y, este, y pues, pues hay mucha gente que tiene muchos años utilizando de Fedora, Fedora conoce, conoce a veces qué le duele y cómo, duele y cómo solucionarlo, y eso, y eso es interesante, interesante para, para todos. todos. Y pues, y pues agradecemos, agradecemos mucho, mucho la difusión y, y el apoyo y el del, del proyecto, proyecto, la verdad, se, se siente el apoyo del proyecto, proyecto. Este, estamos, estamos creciendo, creciendo y vamos a seguir creciendo, creciendo, porque ese es el objetivo de todo esto, por eso seguimos el duro. Digo, Digo, yo ya yo soy el más viejo, viejo acá, tengo seis años dando, dando charlas, talleres y ponencias, pero ya, ya no se, se siente igual como eran. Ahora, ahora sentimos, sentimos el, el apoyo de, de nuestros compañeros. compañeros. Y pues, pues, <risa> pues <risa> miren, sí, ya respondió Alejandro Pérez. Un, un saludo. saludo. Este, este, y, pues, y pues, bueno, bueno seguimos, seguimos en esto. La, la, la idea la es que haya más, este, más contribuyentes a, a Fedora Project. O sea, esa es una de nuestras grandes tareas. ¿Tener a, a más gente tomando, eh, tomando esos paquetes, paquetes huérfanos. huérfanos? O sea, o sea si, si acérquense, se, y, pues, pues son bienvenidos. O sea, es una, es una comunidad, comunidad muy diversa. diversa. Seguramente, Seguramente van a encontrar a alguien con quien de algún platicarle tema, tema que, tenga que tenga inquietudes. Y pues, y, pues tenemos ya un buen, una, una buena, buena cantidad, cantidad de contenido, contenido igual en el repositorio. solicitamos a que visiten, a visiten el repositorio. El repositorio. Digo, Digo, parece que este, seguimos repitiendo repitiendo, pero... Ese es el conocimiento de todos nuestros compañeros. O sea, la verdad... Nos han dejado, o sea, han dejado charlas extraordinarias, extraordinarias. Y, todo y todo empezó, empezó con, o sea, este, este, este, esta fase de, de, de tener una, una comunidad, comunidad de México empezó con, con un, este, un, y, y por, ¿por qué no, no tener una comunidad, una comunidad de Florida México, México nuevamente, nuevamente ¿no? Yo, recuerdo, yo a la recuerdo la comunidad, comunidad anterior, anterior y, pues y pues la verdad, verdad cambiamos, cambiamos mucho, cambiamos, cambiamos mucho y mejoramos. Y, mejoramos. y, yo, y siento yo siento como, como que es un grupo más unido más y más fuerte. fuerte. Quizás no es bueno compararnos pero pues ahorita nos, ahorita nos toca, toca a nosotros tomar esta parte y darle continuidad a todo, a todo lo que podamos. Que podamos. Uh -huh. Agradezco, Agradezco mucho el espacio que nos, que nos prestaron y cualquier, cualquier cosa nos encuentran en redes sociales o en, o en el grupo oficial, oficial en, en Telegram, Telegram. Saludos, Saludos desde, desde México. México. Bueno, y para concluir esta sesión, eh, igual, muchísimas gracias al proyecto, a todos los que ustedes asistieron a esta sesión. Eh, muchas gracias a Justin por animarnos a hacerla en español lento. La verdad es que también nos da mucho gusto poderla compartir en nuestro idioma. Y pues nada, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo las cosas que seguimos haciendo porque sabemos que allá afuera sigue habiendo mucha gente que quiere participar, que quiere colaborar con el proyecto, que sabe de los, de los fundamentos que tiene el proyecto y quiere compartirlo con el mundo. Solamente necesita una oportunidad y si nosotros se la podemos dar, con gusto lo haremos. Seguimos trabajando. Muchas gracias, señor Kraken. Bethlen. Muchas gracias, Beto, Alberto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y espero que nos veamos pronto en algún evento eh, cercano. Cuídense todos y estamos en contacto.